Mari Mari Pulamien, mai Mari Mari Incheta Trial Bueno, estamos acá eh, en esta parte del territorio, en esta parte de Polmapu, Valle Medio, eh, Cholechuel. Eh, hemos realizado y estamos cerrando en este momento el cuarto encuentro regional plurinacional con eh, Este encuentro que se viene gestando hace un par de años en la región, que nos permite poder encontrarnos, poder debatir, eh, las luchas eh, y las cuestiones que nos atraviesan en cotidiano acá de manera territorial, eh, poder organizar una agenda feminista de carácter territorial para articular las luchas y fortalecernos en la resistencia frente a todos los métodos de opresión que, que imponen los sistemas eh, capitalista, racista, patriarcal, eh, eurocéntrico y adultocentrista. ¿no? Eh, hemos desarrollado un encuentro que ha convocado a mujeres de toda la región. Eh, se han desarrollado cuatro talleres de los, de, los, de los tantos que teníamos planificado, pero han salido conclusiones eh, muy concretas que nos permiten seguir proyectando la lucha territorial. Eh, y nos desafía a encontrarnos en un 2024 en la ciudad de Viedma, para continuar eh, construyendo eh, la agenda feminista, construyendo nuestra militancia feminista y estos feminismos que queremos habitar y construir. ¿no? Eh, personalmente hemos vivido con mucha intensidad el preparativo de este encuentro, las gestiones, las actividades financieras, que fueron muchas, eh, para sostener este encuentro que es autogestivo, autónomo, plural, horizontal. Así eh, que... Incluso ha sido la posibilidad para que muchas mujeres de la región del Valle Medio que, que desconocen a veces, que se animan a acercarse a estos espacios y que se suman después a seguir nutriendo los feminismos y los debates feministas que nos damos en los encuentros masivos, ¿no? que este año nos encontraremos en Furiloche. Eh, y eh, con consignas muy claras exigencias políticas concretas que tienen que ver con nuestra realidad regional, eh, exigiendo la libertad de las pulamien detenidas presas políticas junto a sus pichiqueche en Furislovche, en seguir cuestionando, y visualizando todo el aparato eh, opresivo que, que despliegan los gobiernos, la justicia. Eh, y las fuerzas represivas en nuestro territorio. También reconocer eh, que estamos viviendo en un contexto de avanzada sobre la criminalización y represión, no solamente de nuestras luchas, de nuestros métodos de lucha, sino también de cómo nos organizamos en los barrios, cómo nos organizamos en las comunidades, cómo nos organizamos las mujeres y las ciencias.